¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Grass of Cast. Tenía unas ganas increíbles de hacer este vídeo, pues vamos a ir a por una insignia. Como veis aquí tengo 50, 50, no, sí, bueno, para abrir 50 máquinas con 5000 de oro. Y lo que vamos a hacer es buscar que me salga este coche que me falta. El otro día me salió uno que también me faltaba, y uno, me falta este. Y ya solo me faltaría comprar con gemas el coche Supernova para tener todos los coches de Crash of Cash y conseguir esa insignia que muchos de vosotros hasta desconocéis puesto que bueno yo llevo tiempo sin verla desde que salió el juego puesto que era más fácil conseguir todos los coches hoy en día es muy difícil pues hay un montón y yo lo voy a intentar ahora vale chicos se me había pasado un poco el arroz si no consiguiera sacarla en esta apertura de máquinas no os preocupéis porque no voy a parar de abrir máquinas hasta conseguirla Vamos a empezar a abrir máquinas 50 por delante. Esta es la primera. está. Bueno, me sale el coche Burbuja. Es uno de los nuevos coches de Crash of Cards. Vale. Bueno, zanahoria. Tenía muchas ganas, pues últimamente he estado jugando un montón. Recolectando gemas. Consiguiendo nuevos coches. Y este es el resultado, chicos. Vale. Vale, épica. A ver... ¿Cuántas épicas me, me llegan a tocar? Espero que salgan legendarias. Pues últimamente no me ha salido ninguna, abriendo en privado máquinas. No he dicho nada chicos, pero darle like, suscribiros para no perderos ningún vídeo. Y también tenéis mis redes sociales abajo en la descripción. Por ejemplo, en Instagram, estoy subiendo últimamente un montón de contenido común. Está, hipercoche, rara, camión de er 2 White juego que subí chicos y que el último vídeo de los cuatro del juego ha tenido muy buena repercusión, Tienes tiene más de mil visitas, unas 1100 visitas, es el final del juego, está muy chulo, os invito a que os paséis a verlo, coche payaso, está... Bueno, qué gusto, llevaba un mes sin subir vídeo y este es el tercero de esta semana, si no recuerdo mal, y espero que siga siendo así, así que dejadme un like si queréis que siga subiendo muchos vídeos, porque a mí me encanta jugar a Crash of Cars. yo sé que a vosotros también os gusta mucho. Ahora de nuevo, se repite, llevamos 12 máquinas, coche un fial. Ya os digo yo que no os preocupéis porque si no os en este vídeo voy a hacer otro y otro hasta avisarlo. Para el coche volquete que a muchos de vosotros os gusta, está guapísimo, ese volquete 2.0, onda retro, ahí está, muchas comunes, cosa que no me gusta mucho, pues aparte de que son comunes me dan solo una gema, fantasmal, las comunes, bueno, vamos a ver, épica. También de bomberos. Bueno, 5 gemas. Ni tan mal. Eso es lo que quiero que me salgan de esas. Bolido espectral. Hipercoche. Se repite. Se repite muchas, ¿eh, chicos? Vale, coche juguete. Hamburguesa. ¿Qué hambre? GT. O GT. Vale. Esa común no la teníamos. Vale, vale. épica de aceite, bien 5 gemas, casi 700 gemas, está, está bien eh, chicos, está muy bien, vale, ¡Uf! Uh, el ecuador, el ecuador de, del vídeo, tenemos ya 25 máquinas abiertas y nos sale legendaria coche de velocidad 2.0 y buenísima, no sé si lo tenía nivel 2, no me he dado muy bien cuenta, pero al 3. Guay, épica de nuevo Buenas máquinas ahora 5 gemas Creo que el coche 2.0 Lo tenía al máximo porque tengo ahora muchas gemas Igualmente El 3 está Muy bien Vale, vale, vale, no nos sale No nos está saliendo la que queremos Espero que me salga Oh, otra legendaria bueno, el coche de velocidad 2.0, de nuevo. ¿Tú vas aquí? Qué raro, ¿eh? Que salgan dos legendarias. Últimamente no salen tantas legendarias en el juego. Y me han salido dos y la misma. Seguramente muchos de vosotros no la tengáis. Es una pena. Porque ese coche es de los mejores de Gears of War. Si no habéis visto el último vídeo que hice. Hice un tier list con los mejores coches de Gears of War. Y lo puse en el top 5 Es mi favorito Seguimos Mirad que no vamos a tener la suerte que queremos A 700 gemas llego Y gracias a que me ha salido dos veces el coche de velocidad 2.0 Vale, Tartana, nada, quiero, quiero la que quiero Vale, 700 gemas ya Quita nieves, venga, quedan nueve máquinas, las voy a abrir lentamente, no sé a qué se venga la épica, no voy a saltar la animación, vale, común, ahí viene la bola, se abre, nos salga la llave del coche, vemos que es común y es el GT, es el GT, venga la siguiente, vamos a ver. ¿Cómo? ¡Corona! Oh. Podía haber sido esta. Muy mal, muy mal. Para vale, como un salto. A ver si sale rara. No sale sé, rara, tío. Qué mala suerte. No va a salir, eh. No va a salir Bueno, el jefe que lo vamos a maximizar Increíble Cuidado. No sale No sale, tío, no sale Otra oportunidad Es que no han salido moradas en todo el vídeo Última máquina Sale la rueda Sale la mierda de la rueda Pues nada chicos Hasta aquí el vídeo No ha habido suerte Habrá que probar otra vez Pronto con un nuevo vídeo Yendo a por esa insignia De tener todos los coches de Clash of Cars. Y nada, me despido Me gustaría dejarais un like Que os suscribáis seguirme en mis redes sociales Y nos vemos en un próximo vídeo Adiós